de 2, ¿no? Bueno, vamos a ponerle más grande. Sí, es el 5-2 en un círculo de radio 2. No me acuerdo de la función... la tienes? Sí, lo tengo aquí abierto. A ver, dime la función. Es, creo la que es E. La función es. Ah, ¿la función? Uh -huh. Ah, E por pi a la z, uh -huh. e pi z por o entre z cúbica más z. Sí. Y el ejercicio es calcular. La integral de la función en el donde gamma es el círculo de radio 2. ¿No? Sí. Entonces, entonces eh, ¿esta función, primera parte, es holomorfa o no es holomorfa? No es holomorfa porque todavía tiene puntos que. Bueno. Es holomorfa en ciertos puntos. Bueno, ah, en... aquí lo que tenemos es un cociente de dos funciones. Este, Si esto es holomorfo, solito, eh, si sí es holomorfo, es la exponencial, no tiene ningún problema. Y luego, la, la otra función, la de abajo, pues es un polinomio. Eh, tengo aquí un, este es un polinomio que por sí solito es holomorfo, pero el cociente no es holomorfo, no, es holomorfo, salvo, excepto en los puntos en donde esto se haga cero. ¿De acuerdo? Entonces, así globalmente la función es un cociente, entonces mis puntos en donde tengo problema, pues es donde esto se haga cero. Entonces, ¿qué puntos son los que se hicieron cero ahí? Entonces, tengo z por z cuadrada más uno. Pues, cuál yo es? tengo... Es que se, ¿Se oye es mal? El... Ahí voy a apagar aquí. Es el i, el menos i y el cero. Pues sí, porque es esto en donde se hace cero. Esto se hace cero en cero y se hace en donde esto vale cero. Y esto se hace cero en las raíces cuadradas de menos uno, que son dos, que es i y, y menos i. Entonces tenemos tres puntos en donde la función no es holomorfa. Uy. Entonces, ¿cuáles son esos puntos? Pues los localizo. Es este, el 0, el i y el menos i. ¿Sí? Si yo tuviera eso, entonces, si yo tuviera una función en donde eso lo morfa. Um, y la función es holomorfa en todo el semiplano o en todo el C, la integral sobre la curva, ¿cuánto vale? Si yo sé, si esta función fuera holomorfa, cero. sería cero, Uy, esto sería cero, ¿por qué? Porque F es holomorfa, y estamos, digamos, estoy diciendo, estamos en, en una región, lo voy a poner así, sin hoyos. O sea, simplemente conexa. ¿Sí? O sea, es como decir: bueno, suponte que estoy trabajando en un disco grandote. Y aquí mi función es holomorfa en todo adentro y un poquito más afuera. Bueno, la integral sobre cualquier curva cerrada que ande por aquí, no importa la integral va a valer cero, y esto es por el teorema de Cauchy. Pero eso no lo puedo aplicar. O sea, si mi curva gamma, esta, estuviera por acá afuera, que te dijera, a ver, calcula la integral sobre esta curva, pues ahí, esto como que perfectamente puede haber un disco en donde la función es holomorfa, esta es una curva cerrada, y aquí, esto no tiene ningún hoyo, la integral vale cero. Pero eso no lo puedo yo aplicar a este caso. ¿Eso sí está claro? ¿O sé? ¿Que no podemos aplicar el teorema de Cauchy? Sí, justo. Bueno, entonces, ¿qué es, con, qué, qué es, con, qué, ¿con qué es lo que tenemos? Tenemos el teorema del residuo que me dice, bueno, la integral de la función sobre la frontera de aquí... Espérenme un minutito. Se trabó Ah, sí. Hola, ah, okay. sí. bueno, <risa> hola. Entonces, ¿qué es lo que me dice el tema del residuo? Bueno, no, que la, la, la integral sobre la curva va a ser igual a la integral hacer 2pi por la suma de los residuos de la función en este caso de los que están adentro de los zis voy a poner así ¿Sí? que en el fondo es como decir bueno es como hacer aquí metele el lupa y dices bueno voy a tomar un no está muy duro. Es decir, como que te tomaras dos círculos centrados en, en los puntos donde la función no es holomorfa. ¿sí? Y es algo así como: ¿cuál era el, el mecanismo? Pues como construir curvas en donde sí puedas aplicar. En el fondo es que puedes partir esto, se cancelan. Y entonces te va a quedar que la integral sobre aquí, sobre la frontera, va a ser igual a la suma. Bueno, aplicas Cauchy en ambos lados y entonces lo que te va a quedar es que la integral de, de la curva de afuera va a ser igual a la suma de estas tres. Con sentido negativo igual a cero y entonces esta ya va a ser igual a la suma de estas tres. ¿De acuerdo? Esa este es el esencia del tema del, de, del residuo. Ah, ok. Entonces, lo que te mandé sí está bien, ¿no? Más o menos. Sí, sí está bien. Ah, pero, excelente. Te lo juro pero, todo. De que me lo mandaste, pensé que estaba mal. No, Dije, ah, pero tu pregunta es algo así como tú lo que hiciste fue, ah, pues calculé, o sea, aplicaste esto y calculaste el, los residuos. ¿Sí? O sea, calcular esta integral va a ser 2pi por el residuo de la función en cero más el residuo de la función en i, más el residuo de la función en menos i, y entonces todo el chiste es cuánto vale cada uno de los residuos. Y entonces lo que tú calculaste fue, el residuo por definición del cero va a ser una integral, pero va a ser, el residuo de f en cero va a ser 1 entre 2pi, por la integral sobre sobre la frontera de un disco de cero, y se especifica que de cero es un disco chiquito, de cero es un disco centrado en el cero de radio epsilon cero. O sea, estás en una vecindad en donde no hay ninguna otra singularidad, ¿Sí? y entonces este sería el residuo en el 0. Sí. Entonces esto fue lo que tú hiciste. Sí. En el i, el residuo en menos i, igual, pero la frontera de un disquito 1, digamos, y 1 entre 2 y, por la integral sobre la frontera del disquito 2. Entonces, sí, hay que decir, ¿y quién es este disquito 1? Pues es un disco centrado en dónde. En I, C radio, Epsilon, 1. O sea, lo que estamos recalcando es que estamos alrededor de la singularidad, en una vecindad de la singularidad. ¿De acuerdo? Y esos son los cálculos Gracias. que tú hiciste esos son los cálculos que tú hiciste y ya según lo que te salga es el resultado multiplicado por 2pi. Entonces, este, esto es el planteamiento. digamos Esto es resolverlo por el teorema de los residuos. ¿Sí? Pero tu pregunta es algo así como que, ¿qué tiene que ver la curva grandota con las que yo obtuve? Pues mucho, porque si tu curva estuviera por acá, pues sí cambia, sería cero. ¿De acuerdo o incluso si la curva fuera Uy, José ahí estás o si la curva nada más encerrara a uno por ejemplo sí. que nada más encerrara a uno pues nada más ese sería el cálculo del residuo de un de residuo lo, de, de, de adentro si no. encierro a dos pues esos dos oye y carisa y si los puntos estuvieran fuera del círculo no afecta? ¿Sí? entonces la Digo, en realidad, no, ¿no valdría la pena calcular los residuos o...? No, porque vale cero. Porque tu función es holomorfa Ah, entonces o sea, hay que fijarse entonces pero, eso, ¿eh? Porque a lo por, mejor tampoco claro. y sale... Por, cero. Es, por eso te puedo poner... Calcula la integral sobre una curva y ya eh, se cuenta que te hubiera dicho esta. Una la naranja. Aquí, que te hubiera puesto, a ver, este el, los puntos... Centrado 2 y de radio 1 medio, por ejemplo. Si, yo, si esta fuera otra curva y te hago la misma pregunta, ¿qué me puedes responder? Bueno, pues aquí esta función es completamente holomorfa en toda la curva, dentro de la curva, y bueno, puedo tomar un circulito y aplicar teorema de Cauchy ahí. Entiendo. ¿Sí? Ok. Gracias Carissa Bueno Brenda, dudas Ajá. No, Brenda ya se fue o está ahí con No, no, no, aquí ando eh, Pues ya no te lo mandé Pero intenté hacer uno de demostración Me parece que era el 2 al 3 Uno de una propiedad de las integrales Déjame lo saco Y ahorita te, te pregunto cuatro en el que te pide que demuestres o sea que expreses los coeficientes mediante fórmulas integrales entonces se me ocurrió pues utilizar la fórmula integral de Cochí, pero aquí lo que se, se me hizo un poco como extraño fue justo el orden en el que van los coeficientes ¿Eh? Dices el 4. ¿eh? Oye, Carisa, una duda. ¿Estás hablando o, o no se escucha? Sí. O? No, no, no. Aquí estoy. Eh, ¿Cómo es la función, Brenda? Me dan f de z igual a a menos, bueno, o sea, a subíndice menos 3 por z a mm 3 -hmm. más a subíndice a la menos 2 por z a la menos 2, así hasta a3 a3 subíndice z, ajá, sí, así, así, así los va sumando. El, pues evidentemente el Z al acero lo como que lo omite, o sea, al acero, pues. Uh -huh. O sea, el planteamiento es, aquí está, esta esta es una función así, representada así. ¿No? ¿Y el ejercicio qué dice? Se eh, pide expresar los coeficientes. Desde a, a la menos 3 hasta a, a la 3 mediante fórmulas integrales. Ok, entonces yo tengo que escribir, por ejemplo, A0. Tengo que escribir y luego poner A1. Y así, ¿no? Yo tengo que escribir esto en términos de integrales. Y tú dices, bueno, a mí se me aprobó la fórmula de Cauchy, ¿no? Brenda. Sí, bueno, la, justo la, la de la fórmula integral de Cauchy para las derivadas. Para las derivadas. A ver, la fórmula integral de Cauchy que me dice, bueno, f de z0 la escribo por acá. Por la integral sobre quién. Hmm. De Z entre Z menos Z0. Entonces, acá. Y, o sea, Necesita la fórmula integral de Cauchy. Que F sea una función holomorfa. Derivable en todo, todo el punto de omega. Y necesita un disco cerrado, totalmente contenido en la región. Y entonces, lo que me dice la formulita es que, eh, acá está, la, o sea, lo que me dice es que por aquí está el omega, y bueno, aquí está mi círculo, y yo voy a integrar y me dices, bueno, cualquier punto que está aquí adentro lo puedo expresar. Esto es decir, estamos expresando el valor de la función mediante una integral. Entonces, suena suena que por ahí va. Sí, y me sonó también acuerdo? que... Bueno, estuve viendo que la lo que Entonces, son series... Yo tomo, vamos a suponer... Con ser, unas cosas que se llaman series de Lauren. Y tiene que ver justo no no, aquí, no, sí, pero aquí no hay nada de series de Lauren. Porque ¿Cómo? la serie de Lauren es una serie de este estilo, pero serie, esto es un polinomio, aquí, hasta la potencia 3, una serie, son términos infinitos, para potencias positivas y potencias negativas. Y aquí tengo algo finito y algo finito. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Ah. Entonces, en este... En, es como se parece un poquito. Pero bueno, fíjate. Si me está diciendo la fórmula integral de Cauchy, fíjate, la función deriva, de, eh, si, la, si la divido entre z menos z0 y yo integro sobre un disco, ya la multiplicación por 1 por 2pi, se lo multiplico y me va a dar el valor de la función en el punto. ¿Qué pasa si yo, fíjate, aquí vamos a poner f de 0 sería 1 entre 2pi por la integral sobre la frontera del disco de una fun función, que z0 sea el 0. ¿No? ¿Sí? ¿Qué pasa si te tomas la función, esta función, y la divides entre Z. Para Z diferente de 0. Si no, no podría yo hacerlo. ¿Sí o no? Ahí está el cero. ¿Puedo yo integrar? ¿Sobre quién? Pues. Sí. Alrededor del cero, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Pues me puedo tomar un disco. Eh, Alrededor del cero, de radio R chico, y yo puedo integrar, ¿sí o no? Sí, sí, sí. ¿Cuánto te daría esa integral? Usando esta función. Sería la función 1 entre z por el a menos 3, así, ¿no? ¿Qué te queda? Brenda, ¿qué sí. sería? Multiplicas, te quedaría a la menos 3 por quién? Por 1 entre z a la cuarta, más el a la menos 2 entre Z al cubo, y así, más, ¿quién? A0, entre Z, 1, en, en con el Z se fue, más A3 por Z al cuadrado, ¿sí o no? De Z. Sí, sí, de acuerdo. ¿Cómo harías esa integral? Estás de acuerdo que esta es, un, este es una, fun, una función, esta es otra función, esta es otra. Y así cada una es una. Tengo un, un número finito de funciones. ¿Qué puedes hacer con la integral? Puedes hacerla cada una por separado. Pues entonces... ¿Y esto cuánto te va a dar? Uy, hay una fórmula para eso. ¿Sí, no? Es como los múltiplos de... 2 capi, ¿no? Y así... Hasta la 3z cuadrada de z. ¿Esto cuánto va a valer? Sí, bien, José. ¿Cuánto vale cada una? Eh, no sé, la primera creo que era 2 por 3 capi no. No no. no, no, no, pero no adivinen, a ver, esta, supóntate que no te acuerdas de nada, esta integral, la primera, es una constante, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Y te queda entre z, la cuarta de z. ¿Cuánto vale esta integral? A ver, esa que la haga Brenda, esta que la haga José ¿eh? y esta que la haga Juan. nos cuajamos aquí o es que anda como mal el internet entonces no sé si soy yo o ustedes no no no todo bien pero ahí voy espera Juan ahí estás sí eh, bueno este la mía es menos uno entre z Esta estás haciendo, la última. Otra, a ver, a ver, a ver. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? estoy? Ah, ok, o sea, no, no sería, o sea, multiplicar dos pi por, digamos, el grado menos uno? o sea, el grado de la zeta. ¿Me explico? ¿Cómo el grado de aquí? Dice 2pi, ¿por qué? Pues en este caso sería por 3. Mira, sí, según yo, eh, uh -huh. la integral vale f de z0. En este caso 0, pero... Lo que veo es que se calcula como si fuera k factorial entre 2pi integral de f de z entre z menos z0 a la k más 1. Eso va, va por ahí. Bueno, o sea, puedes usarlo, pero. Pero no, es muy complicado. Pero bueno, si quieres usar la fórmula integral de Cauchy para la derivada, ahí la k, ¿quién es? 4, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, el K más 1 es 4, entonces K sería 3. ¿Y qué, ¿Y qué función, de qué función estarías trabajando? Justo por eso no estoy avanzando. De hecho, mi pregunta es, ¿qué función tomaríamos aquí? ¿Sería 1? Sí. Ah. ¿Y si fuera 1, cuál es la tercera derivada? Cero. ¿Y entonces cuánto vale? Cero. Cero. Uh, excelente. Bueno, eh, pero lo hiciste con a cañonazos. O sea, usaste fórmula integral de Cauchy. Pero nosotros vimos, <risa> nosotros vimos que las integrales. La única que, está hablando, la única Carissa? que valía dos pi y era la de uno entre z, ¿no? Exacto. Nosotros vimos estas integrales sobre eh, una front, sobre el círculo unitario. Estas integrales todas tienen primitiva. Sí o no? Eso lo vimos. Sí. sí. Y todas valían. ¿Cuántas valen? Cero. Ceros. Sí si es, es que. Salvo bien. Salvo cuando ven es uno. Eh, cuando n es 1, digamos, si está escrito así y para n distinto de 1, ¿esta vale? 1 vale 2pi. Exacto. Esto es, teorema, esto es porque porque todas estas tienen, tienen primitivas. Existe una función tal que al derivada de, de lo de adentro y como estoy en, integrando sobre la frontera de un disquito, aquí... Una curva cerrada en tu la integral, ¿cuánto vale? ¿Vale? Cero. ¿Salvo quién? Todas. Salvo las que no tienen primitiva Todas mueren. esta también muere. ¿Quién es la que sobrevivió aquí? A cero. Ah, entonces de aquí, ¿qué es A A cero. Por la integral de Z entre Z, esto es igual a 0 por 2 pi y entonces, ¿quién es? Quién, ¿quién resultó hacer a 0? Pues uno. No, no, no, pero aquí, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos integrando esta. Sí. Entonces. Entonces, función en evaluada el, pues punto Ento, ¿no? nos nos quedó la integral sobre la frontera de que qué integral hicimos hicimos esta y esta resultó ser quién a por 2 pi entonces el coeficiente a cero como lo escribo en términos de una integral eso sería f de cero, ¿no? Que eso, uh, si quieres verlo así, f de cero, No, es que no la puedes, esta función, eh, eh, digamos, no te confundas, porque esta f, esta f que está aquí, es diferente, esta es como la teoría. O sea, aquí lo que es como que te su, o sea, tú, tú pensaste en la fórmula integral de Cauchy, y yo te sugerí, pues si Z0 fuera 0, ah, pues como que aquí me va indicando pues que puedo yo hacer un, una integral así y me va a dar la, el valor de, un, de la función en el 0. Pero aquí en teoría F es holomorfa. Esto es teoría. Pero la F que estás trabajando acá es diferente. O sea, ¿cuál es F? Esta. Esta es la F que yo te estoy dando. Y ya de entrada en el cero no puedo. ¿Sí? Y aquí esto pues tengo un problema en el cero. O sea, es algo así como que no te, no, no se destaca así, como para despistar al enemigo, está escrita de una manera media feita. ¿No? Pero, pero sí puedo ver que en el cero esto no es fácil ver qué pasa en el 0 de tiene un polo por ahí. Tiene un polo, de hecho tiene un polo ahí. Pero lo que te digo es se puede el ejercicio es cada uno de estos los podemos escribir en términos de integrales y entonces ya encontramos quién es hacer. Punto. No es el valor de la función en el punto 0 porque porque la función no es o sea, acá es si la función fuera holomorfa, pero no, no lo es. Sí, sí, me, sí me explico, ¿no? Y Luego, el a1, entonces, ¿de dónde partí? Pues, partí de mi función... Aquí partí mi, de mi, mi fusión y qué fue lo que hice. Bueno, pues agarré la función y la dividí entre z y integré. ¿Qué puedo hacer? ¿Y obtuve quién? Ah, pues de aquí saqué a cero. ¿Y qué puedes hacer ahora? Dividir entre z cuadrada. Dividir entre z cuadrada y ahí así ir sacando los coeficientes. Oh, ok. Y a ver. Ok. ¿Juan? Sí, está bien. ¿quedó, ¿Quedó claro todo por qué esta integral o la que te tocaba aquí, esta, también vale? Cero. cero. ¿Sí? ¿Por, Entonces... ¿Por qué porque esta función tiene, eh, por teorema de la primitiva? O, o a cañonazos como la hizo José con fórmula integral de Cauchy, porque ahí cualquier derivada de la constante 1... Oye, Carissa, y a puro ojo de buen cubero, por ejemplo, el A1 sería igual a 1 entre 2 pi por la integral sobre el, la frontera del disco de F de Z entre Z cuadrada de Z. ¿A1? Ajá, A1. Sí. Excelente. Oye, y aquí una pregunta. O sea, cañonazos. O sea, por ejemplo, para, en el caso de a la menos uno, bueno, esa creo que ya sería más directa, pero por ejemplo, a la menos dos, te buscamos quitar esa, o sea, que quede una z nada más abajo, ¿no? Sí. Y la función por z. Ajá. Uh -huh. en Ese caso tendríamos una función f de z por z de z. ¿Eso está bien? ¿Sí? Sí, ¿no? O sea, tú aquí, si, si yo aquí dividí, pues también puedo multiplicar. Ah, ok. Entonces ya... Tú, hay... Aquí vas a dividir por potencias de z, pues también puedo multiplicar por potencias de z. ¿De acuerdo? Sí, está perfecto. Bueno. Que Juan pregunte algo. A ver si sí, le toca, Juan. Bueno, eh, eh, ahorita lo que preguntó Brenda, de, de que decían de multiplicar nada más por z, también se puede ver que la tercera de, derivada de z es 0, ¿no? Mm, a ver, a ver otra vez, Juan. Bueno, eh, Brenda preguntó en, en el ejemplo de z al cuadrado, que, que para sacar esa integral se debe multiplicar por z. Uh -huh. Pero... Sí. O sea, ella dice, bueno, si yo lo multiplico por z e integro, pues ¿qué va a pasar? En este, por z, pues te va a quedar z cuadrada. Aquí por z, aquí va a quedar este de aquí va a quedar a la menos 2 por 1 entre z cuadrada por z entonces me va a quedar a la menos 2 por 1 entre z y el de aquí ya te va a quedar el de aquí te va a quedar solito este aquí te va a quedar z, z cuadrada, z al cubo z a la cuarta entonces todos a la integral se van a morir y me va a quedar solamente este y entonces me va a quedar a la menos 2 por 2pi y de aquí ya podemos despejar este, este coeficiente. Sí, Juan. Ok, ok. Sí. O sea, es ir acomodando, pero el fondo de todo eso es estudiar esta integral que yo la vi, la vimos. Creo que la vimos así. También puede ser la integral de z menos z0 a la n de z. O sea, ¿qué onda con estas integrales? Si le escribimos así, con n, este, si n vale 1, ¿esta integral cuánto vale? Juan. Bueno, ¿Dónde? Vamos a poner. Si el disco z0 es el centro del disco. Entonces aquí... Pues va a depender, todas van a valer 0 o va a valer 2pi. El caso de 2pi, pues es cuando vale 1. Y aquí eh, es decir, todas valen 0 para cualquier n distinta de menos 1. ¿Sí? Entonces, repasen, es para repasar esto, ese ejercicio. ¡Ganazos, ¿Eh? <risa> Bueno, ya lo que uso. José, pues sí, también sirve usar la fórmula integral de Cauchy para las derivadas. Pero aquí sí les sugiero no se hagan bolas con lo que es, digamos, el planteamiento de la teoría. Esto es teoría, fórmula integral de Cauchy, y otra cosa es aplicársela a los ejemplos en concreto, porque puede cambiar esta función. Aquí lo importante de la teoría es que esta función, la que yo estoy considerando aquí arriba, sea holomorfa. Y el punto Z0 esté dentro del de disco donde yo estoy integrando. ¿Sí? Es acomodar la fórmula a tu conveniencia y que, que esté bien aplicada. ¿De acuerdo? Y ya las derivadas también ayudan a calcular. Claro. Vale. Vale. ¿Quién más tiene alguna pregunta o puedo preguntar otra cosa? Juan, a ver. A ver, mejor José. ¿Si ¿Sí, ya quedó claro, Juan, esta parte? Sí. Juan, ¿Sí? date tú, date. No. Sale. Eh, eh, eh, una cosa, el lunes eh, no los veo, los veo el martes para dudas ya. Ya no debe de haber casi ninguna duda. Entonces, nada más para recordar, el examen es el miércoles, ¿no? Sí. Si Quedamos el, el miércoles, ya final. ¿Qué 10 miércoles? 2 de, de febrero. No, Después de ¿Eh? Ah, sí, es 2. Después de su tamal, bien, desayunados. Me parece muy bien. Bueno, no coman muchos tamales porque si no les va a dar indigestión y van a contestar mal. <risa> Vas. Pero el martes los veo para que ya digan, ya a ver cómo les va. Brenda, tú nada más vas a presentar, digamos, la última parte de las integrales, de los métodos y eso. Sí, sí, sí, pero ya con lo que hemos estado checando estos dos días y lo que te pregunta el fin de semana, yo creo que Ayaja. me voy a sentir mejor. Ayaja. Sí, sí, sí. Vas, José. creo okay, que okay. ¿No iba Juan? Algo. No, dice Juan que ya. ya no, Mejor no. José. Otra. Ah, bueno, eh, Carisa, desde hace ya un tiempo te he querido preguntar esta en particular. <coughs> Sobre... Me parece que es la tercera que nos dejaste prácticamente hace como dos semanas o semana y media, no me acuerdo bien. Uh -huh. so, eh, la integral... Sobre la curva 2 de F de WW, es igual a la integral de la curva 1 de F de H de Z por H' prima de Z de Z. Uh -huh. sí, sí me explico, ¿no? La, y sí. luego es la composición por la derivada de H. Uh -huh. Bueno, eh, yo traté... Bueno, evidentemente tengo algo desde hace, desde hace ya tiempo, ya ves que te lo quería mandar. Pero siento que todavía ahí tengo una laguna o que todavía no como que no se llena. Pero pues, como que ¿cuál? Mira, a lo que voy es que te voy a proyectar pantalla. salen A ver. Ya se ve, sí, ahí está, es esa. Uh -huh. Ya eh, más o menos este Te digo, o sea Lo de arriba evidentemente es lo que queremos, ¿no? Ya, pues, todo lo de abajo, eh, como que lo, es, lo que traté de escribir de, ah, pues es esto y es aquello y demás, ¿no? Uh -huh. Y, pues, ya justo, o sea, pongo, si tenemos que esta parte de F de H de Z por H' de Z, o sea, como que partí del, del medio y usando, pues, como que la teoría, pues, dije, ah, pues, es la curva 2 de H de Z, o sea, partiendo como de... De acá, ¿no? Del dibujito que tengo abajo. Uh -huh. Y luego, pues, ¿quién es, eh, ¿quién es la curva 2 en HDZ? Ah, bueno, pues es justo la curva 1 en W. Sí. ¿Y quién es la curva 1 en W? Ah, bueno, pues es HDZ precisamente. ¿Y quién es HDZ? Pues es W. No sé, o sea, como que estoy hecho bolas y no sé si lo hice bien o no sé si tuve un momento de luz o verdaderamente estoy nublado, pero ¿tú qué opinas? No, o sea, está bien, yo sugeriría empezar, o sea, por, dices, la integral, este, es que está chiquito aquí, la integral sobre gama 2, o sea, eh, eh, empiezas por el... Voy a dejar de compartir para que tú compartas. Sí, pero creo que está bien, nada más es cosa como... Eh... Sí, como afinar, ¿no? Como que tratar de formalizarlo, no lo sé. Sí, o sea, tú dices la integral sobre gama 2 de F de W, DW. W. Entonces, si tu curva W, ¿dónde está? Mi curva de W está en... Por acá está la función F. La W, según yo, está en el intervalo AB. Acá está. O sea, sí, sí está bien, ¿no? Entonces, esta es la H, ¿no? Y H a la menos 1 Y luego por acá está gamma 1. Sí, sí, justo ese es mi dibujito. Sí, sí. Algo así pusiste, ¿no? Sí, justo. Ah, de hecho, mi pregunta más que nada era, ¿W ¿en dónde está? ¿En la curva 1 o en la curva 2? En la curva 2. O sea, la curva 2. yo quiero... Entonces, es algo así como... Eh, H de Z es W, sí, sí lo puse. Pero, pero acá pues tengo A AB, tengo parametrizada la curva gamma 1, entonces W es gamma... Sí, es gamma 2, ¿no? De... Ah, sí, gamma 2... Gama gamma 2 es igual a gama 1 compuesta con H. Es una curva. ¿Sí? Entonces te queda definida de AB. De e, aplicas la definición W. ¿Quién es? Es H de gama 1 de T. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Por la, la derivada de la curva. ¿Qué es quién? H' aplicada a gamma 1 de t por, o sea, la regla de la cadena es h por gamma 1 por gamma 1' ¿No? Sí. Eso sí lo tenías. Sí. Por gama 1' de t de t. ¿Sí o no? Sí. Y, y esto ya quedaría la integral de AB de quién. La integral de A, B, de H, no, de... Ya te queda. De, de alfa 2. De F compuesta con H aplicada gama 1 de T. Ah, bueno, sí, sí, sí. Por... No. Um, pero podemos poner así, como gamma 1, este es gamma 1 de t que es tu z. Entonces es F aplicada H de Z por H' prima de Z de Z. Y entonces y como queda esto, pero más bien, o sea, ese H, F de H de Z como que va antes de... Bueno, es que alfa 1 de T es Z, ¿no? Entonces, sí, sí, está bien, está bien. Sí, no hay problema. Sí. Claro. Sí, ya lo veo. Sí, te digo, es que está hecho un revoltijo y luego tratar de coordinar todo al mismo tiempo está... está recio. ¿No? Aquí estoy, ¿Me, me, oyen, se oye, no me. Suena? Sí, se escucha. Sí, Carisa, te digo es. Es, es, a mí se me hace como un revoltijo, es como. Sí, o sea, lo que pasa es que aquí se está cambiando el. O sea, es como integrar f. O sea, la integral sobre esta curva, si haces el cambio de variable en, para otra curva, es la integral sobre esa nueva curva, pero no de la f, sino de f compuesta con h por h'. Sí. Un, ¿Sí? Sí. O sea, ¿de qué nueva función? Pues no de F, sino de F compuesta con H por H'. Sí, sí, sí. ¿Y ya? Era eso. Y nada más, te puedo mandar al ratito, a ver si puedo, este, um, todavía, eh, la función que vimos y que tuvimos, bueno, que tuve mal el examen de sobresacar polos. De hecho, creo que nos la pusiste en la tarea 2. ¿Sí te acordás cuál? A ver, cuál es uno... Mm, es, a ver, examen prefinal 2, me parece. Y nos peste, aquí? Ah, no. Entonces, en el examen prefinal 1. Ah, donde... José, sea, no sé cuál. Sí, que es z, mira, es, la, la, la función es, es z cúbica menos un medio entre z cuadrada. Y ahí nos preguntaste, oye, pues este... ¿Otra tenés vez tenés... z cúbica? Z cúbica. Ah, z cúbica menos un medio entre z cuadrada. ¿Y ¿Seguro? No... ¿Eso, ah. puse? ¿Eso pusimos? Ah, bueno, no es f de z, o sea, es igual a w. Por eso. Estoy conciendo esta función. Sí, sí, sí, sí. Sí. Y nos preguntas, oye, los puntos de preimagen múltiple. Ah, sí. Entonces, este, bueno, eh, según yo, pues es des despejar, pues z, ¿no? Tratar de despejar z. Ahí hay una confusión desde el inicio, Ajá. porque esta es la función f. El w vive acá. Cuando decimos con c gorro, pues w puede ser infinito. ¿Sí? Entonces, las preimágenes son las zetas. Que bajo la función van a caer al W. Como el grado de la función racional que yo tengo aquí es de grado 3, que es el máximo de los grados, eso me dice que esta función eh, racional es 3 a 1. Es decir, todo punto W va a tener 3 preimágenes. Ahora, eso eso no es lo que yo pregunto. Porque lo que la pregunta es, ¿para qué puntos W, aquí me tienen de que decir W igual a I o W igual a infinito o W igual a cero o W igual a menos I, no sé. La pregunta es, ¿para qué W tienen, qué W tiene preimagen múltiple? ¿Qué quiere decir eso? Que se juntan sus raíces, Z1 y Z2 son iguales, o Z3 y Z2 son iguales. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo Z, yo doy un W, eso es buscar, resolver esto, es resolver las preimágenes. Ajá. Si tú resuelves esto... Sería z cúbica menos w z cuadrada menos un medio igual a cero. Esto de aquí me da un polinomio de grado 3. ¿Sí o no? Sí. Si aquí yo te puedo decir, por ejemplo, si w fuera igual a cero, ¿qué observas? Eh, Entonces, tendría z cúbica menos un medio igual a cero. No. Pues aquí está fácil, porque me quedan las raíces cúbicas, las soluciones, son las raíces cúbicas de un medio. Sí, sí. Aquí todo tiempo lo piensas por, como complejos, Va a tener tres raíces cúbicas, sí. pero son diferentes. Z1, Z2 y Z3 son diferentes. Entonces el W no es una respuesta adecuada. ¿Por qué? Porque sus raíces, sus preimágenes no son múltiples, son tres, tiene tres y son distintas. ¿Sí? Sí. Ahora, por ejemplo, este. pero yo la pregunta es para cómo sé cómo es para todos. Pues tengo que resolver para cualquier W. Puedes quitar el caso de, aparte, tienes que ver el del infinito. ¿Por qué? Porque no puedo evaluar esto igual a infinito ni nada. Pero, ¿qué es que sea igual a infinito? Es decir, encontrar los polos. Aquí los polos, por ejemplo, ¿qué puntos van a dar al infinito? Por como veo yo, son los ceros de abajo. ¿Quiénes son los ceros de abajo? Tú dime. Es este 0 cero de cero. El cero. Pero fíjate que tiene aquí un 2. Luego, como el grado de arriba es mayor, ¿qué otro punto va al infinito? El... Tienes un cociente definito si el de arriba es mayor. La tendencia hacia el infinito, ¿cuál será? Infinito. Ah, o sea, sí, pero no estamos viendo cuál, a dónde se va hasta cero. Lo de abajo. Lo de abajo, ajá. O sea, la pregunta es, R de Z igual a infinito. O sea, como, ¿quiénes son los puntos que se van a ir a infinito? Ah, sí. Entonces son los ceros de abajo porque sí. eso se iría a infinito, y además tengo que ver el comportamiento cuando z es infinito. Si yo me voy hacia infinito, pues esto que aquí z al cubo se va a ir mucho más rápido que lo de abajo. Entonces, el infinito también es polo. Bien. Entonces, como yo ya sé que el grado de la función es 3, ¿dónde está el otro? Tengo que tener tres polos. Y eso te lo está indicando este cuadradito que está aquí. ¿Por qué? Porque este es un cero de orden 2. O sea, no se ve, pero está escrito así. ¿Sí? Entonces, el cero es doble doble cero oh, es como tener el cero va a dar al infinito pero el cero también va a, oh, se repite y el infinito te va a dar al infinito ahí están las tres sí sí bueno entonces en esta respuesta sería el infinito tiene preimagen múltiple ¿Quién es la preimagen múltiple? El cero. Sí, el cero. ¡Oh! Sí. Entonces, ya, pues ya vi, si W es cero, pues no. Si W es infinito, pues resultó ser que sí. Tiene preimagen múltiple. Pero todavía eso no me resuelve todo. Necesito saber qué otros puntos, ¿no? Y entonces ahí, entonces me falta ver, o sea, yo tengo que resolver esta ecuación, y entonces para ver ¿Estás de acuerdo que esto es un polinomio de grado 3? Yo tengo que encontrar... Voy a suponer... Suponte que Z1, Z2 y Z menos Z3 fueran sus raíces. Sí. Esto, si, si este está factorizado así, pues estas raíces serían distintas. Entonces, yo lo que estoy buscando es algo así como yo estoy buscando para qué w este y este son iguales o sea yo tendría que tener algo así sí uno al cuadrado y uno como algo z menos z 1 al cuadrado ajá por algo que sea de grado tiene que ser de grado 1. uno, uno. ¿Por qué? Porque ya no... Si este es de grado 2 multiplicado con un de grado 1, pues me da el de grado 3. No puede ser aquí al cuadrado ni otra cosa rara. ¿Sí? Y entonces, pues... Es, es cosa de, de ver... Mm. Bueno, ahí es cosa de ver quién cómo, cómo escribir esta B, cómo escribir esta B en términos de la W. ¿sí? Okay. Entonces, aquí el, el, lo que yo quiero buscar es, lo voy a poner así diferente, es como buscar el alfa. Algo así como que yo quiero encontrar esas alfas para las cuales… Primero puedo expresar a Bell en términos de W. Una tecnología que esconde aquí un gran potencial, llegar, pero que también tiene resolver limitaciones. Como un una de ellas, la más importante, es el... en este caso sería el tiempo. Y es que desde que tú le das Esa a la inteligencia artificial las imágenes capturadas la hasta que NERF te genera una escena 3D que puedas explorar, el proceso de entrenamiento puede llegar a tardar horas términos, e incluso pues ahí, días. Pero serían. si hoy estoy hablando de todo esto es porque la cosa ha mejorado. Sí, como lo oyes. De hecho, esto que has visto aquí ha sido el proceso de entrenamiento necesario para conseguir una escena tridimensional como esta. Wow, la cosa está en cuestión de segundos. Y lo mejor es que podemos y vamos a probarlo. De hecho, vamos a probarlo con la primera escena. Es una grabación que he hecho del salón de mi casa y donde no me he preocupado de que la grabación esté bien. Al final yo quiero probar qué tan robusto es este sistema. Para vídeos sacados, pues así, ¿no? A mano alzada, un poco eh, sin tener en cuenta que tengo que capturar... Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy? Bien, todo bien. Tranquilo. Ok. ¿Cómo va el ejercicio? Eh, pues yo los estoy terminando el 2 el y el 3. Eh, yo, yo creo que sin problemas quedan para... El fin de semana, para el domingo a mediodía. Ah, correcto, perfecto. Hasta ahorita no has tenido problemas. Eh, que, que Quería preguntar algo sobre el... Eh, es que no, no había revisado, pero me habían dejado una nota del, del primer ejercicio. Que, que mandara una, una, nota. Ah. Un, una tercera corrección. Ajá. Y sí, la, la, la mandé el, ahora sí que en el transcurso de la semana, pero no sé si si, si lo bueno, si, si Marcos lo, lo haya recibido o pensaba decirle hoy. Um, probablemente tú eres quien me comentó aquí en el chat que alguien iba a hacer una pregunta sobre el ejercicio 1, pero la verdad déjame. ¿Iba a resolver dudas del primer problema del, de TURCEDIAS? ¿O solamente te envió la corrección? Eh, sí, no, solamente me, me, me dejó una nota que le enviara una última edición. Una, y ya se le envié. Nada más que sí me quedé con la duda de que si sí la recibió o, o le tengo. Yo, yo, yo ah. como, como esperaba que estuviera aquí, pensaba decirle, pues, ya en la, en la en la misma clase, pero. Me dijo que iba a estar. Eh, en una reunión de doctorado, y que probablemente pues no estaría aquí, pero no hay problema. ¿Lo enviaste por tu classroom? Sí. Entonces, permíteme, ahorita lo busco, a ver si ya está. Y salimos de dudas de una buena... nueve calificados y uno Andrés Oyarzábal que lo envió recientemente pero ah, aquí está profesora eh, si sí, es que ¿Sí? lo me había hecho falta corregirlo lo había mandado pero no había mandado la corrección ah, tienes que adjuntar entonces pues aquí te mandan para Juan Atencalcoatl. Y Rafa te está mandando un recado, pero no tiene la fecha. Por favor, adjunta el archivo PDF dentro del documento de Word y reenvíalo todo junto. Puedes hacer capturas de pantalla y pegarlas como imágenes. Saludos. Y luego ah, hay un ese es... documento... Perdón. Pero... Juan Galindo. Sí, sí, sí, sí. sí. Ok, y luego viene un documento que está aquí, la pregunta 1. Eh, está ahí en rojo. Sí, sí ese es el, el último comentario que le dije, que ya ahora sí la pregunta lo más detallada posible, se las puse Ajá. en color rojo. Ah, bien, entonces aquí está adjuntado. O probablemente aún no te lo revisa, pero aquí está adjuntado en el Classroom. Entonces, ya más tardecito, ojalá que se pueda incorporar, si no, te comunicas con él. Pues ya sea a través del Classroom, creo que les ha estado sirviendo bien, ¿no? Para comunicarse. Sí, sí, sí bueno, bueno yo, yo creo que mejor ya le voy a enviar correo, sino por, igual por Telegram, ya para decirle, pero hasta el rato. ajá, porque ahorita está en una reunión de su doctorado. Perfecto, entonces sí está aquí ya, admitido, recibido. Ahora sí, Andrés, cuéntame, ¿qué okay. ocurre eh, con las anotaciones que me habían dado, eh, era en parte porque nos habían pedido en algún punto que cambiáramos las, eh, el PDF adjunto que habíamos puesto con los ejercicios, que lo pusiéramos mejor en el documento Word. Eso sí lo hice en su momento, pero Ajá, eh, no había Ajá. hecho las correcciones.